Hasta ahora hemos comentado diversos aspectos relacionados con la economía y el desarrollo sostenible. Vista la necesidad de un gran cambio, creemos que el Big Data puede convertirse en un gran aliado. En este bloque nos centraremos en qué consiste, cómo se relaciona con las cuestiones económicas y cuáles son sus utilidades. El Big Data, según la consultora Gartner, está formado por datos de gran variedad, con volúmenes crecientes y a una velocidad superior. En nuestro día a día recibimos y proporcionamos un gran flujo de datos a empresas e instituciones del que no somos siempre conscientes, cuando usamos tarjetas de crédito, al buscar información en la red para adquirir productos o cuando gestionamos nuestro consumo, estamos trabajando con información económica. Su análisis permite a los organismos públicos mejorar la eficiencia de las políticas económicas, a las empresas conocer nuestros hábitos y a los consumidores conocer y gestionar nuestros recursos de una forma más consciente. ¿Pero de dónde procede la información? Esta se puede recolectar de fuentes como redes sociales, email y aplicaciones móviles y de datos capturados por los sensores de objetos cotidianos conectados a Internet. Es el Internet de las cosas y la revolución de los datos. Hay que tener en cuenta que no todos los datos serán útiles, por lo tanto, además de recopilar información, el Big Data se centra en almacenarla, reprocesarla, clasificarla y analizarla. Las técnicas manuales son más precisas, pero requieren más tiempo, por eso se utilizan técnicas automáticas. Estas pueden tener cierto rango de error, pero ofrecen resultados más inmediatos y respuestas más completas y fiables al tratar más datos. Además, se usan algoritmos, como los basados en la entropía de la información, una medida de la incertidumbre que ayuda a filtrar, reducir y eliminar datos irrelevantes. ¿Pero cuáles creéis que son los datos más utilizados? Según el INE, los de dispositivos portátiles, de geolocalización y redes sociales, y en las grandes empresas, los datos de sensores o dispositivos inteligentes. Vamos a ver ahora algunos casos de aprovechamiento del Big Data relacionados con el desarrollo económico, la producción y el consumo. Los gobiernos y instituciones pueden utilizar el Big Data para luchar contra la desigualdad económica y avanzar hacia un de desarrollo sostenible, ya que distribuir la información equitativamente entre los ciudadanos brinda la oportunidad de reducir la explotación de los más débiles y de subsanar las deficiencias en el acceso y uso de datos. De esta forma, se podrán implementar mejores políticas con mejores resultados. Organizaciones como las Naciones Unidas han llevado a cabo proyectos de carácter económico con la iniciativa Global Pulse, centrada en el estudio de datos masivos para ayudar a alcanzar un desarrollo sostenible. Uno de estos proyectos consiste en analizar los registros de transacciones financieras con tarjetas de débito para inferir el nivel de ingresos de las personas de un país casi en tiempo real, lo que permite clasificar a los usuarios en grupos de niveles económicos más bajos y más altos, algo importante al focalizar los programas de protección y de ayudas. Otro ejemplo lo tenemos en Uganda, donde el tipo de techo de las, de las casas es indicador indirecto de pobreza. Pulse Lab Kampala usó imágenes de satélites y drones de bajo costo para recoger estos datos, desarrollar un software de procesamiento de imágenes para contarlos, e identificar su material. Es útil porque los techos tradicionales son de paja, pero a mayor nivel económico se actualizan a techos de tejas o de metal. Analizar en tiempo real estos datos automatizados sobre gastos individuales puede proporcionar nuevas perspectivas sobre las economías de los hogares. Veamos ahora la utilidad del Big Data para el crecimiento empresarial. Las grandes empresas suelen implementarlo primero al tener mayor capacidad de inversión. Por un lado, en las industrias permite conocer detalladamente el funcionamiento de los equipos de producción y llevar a cabo las mejoras operativas necesarias, anticiparse la toma de decisiones y mejorar la gestión de la cadena de suministro. Además, se pueden detectar problemas de calidad, minimizar riesgos y reducir costes. Las materias primas y piezas acabadas pueden ser etiquetadas con chips inteligentes que informan sobre su ubicación y estado físico y en la industria de alimentación, por ejemplo, se puede lograr un mayor control de la trazabilidad y seguridad alimentaria. En el comercio minorista, el Big Data puede ayudar a ofrecer mejores experiencias, optimizar inventarios y potenciar la marca. Y en el sector financiero, puede ayudar a anticipar oportunidades y detectar fraudes. Por otro lado, el Big Data permite conocer el comportamiento del consumidor, sus hábitos de compra y las tendencias de mercado que ayudarán a tomar decisiones de negocio basadas en sus necesidades y sus aspiraciones, como el diseño de nuevos productos, la creación de campañas de marketing adecuadas e incluso ayudar a decidir dónde abrir un nuevo negocio o instalar un cajero automático. Esto se traducirá en mayores beneficios y competitividad. Además de ventajas empresariales, el Big Data puede contribuir a crear una economía más transparente, eficiente, justa y sostenible. Transparente porque las partes implicadas deben estar informadas sobre los fines de los datos capturados y cómo se analizarán, y deben recibir garantías de que no se venderán ni transferirán a terceros sin su consentimiento, respetando su privacidad. Eficiente en el uso de recursos, ya que el Big Data permite una producción más precisa y ajustada a la demanda real, suponiendo una reducción de excedentes y en la huella medioambiental de las empresas. Justa porque mejora la responsabilidad social corporativa al permitir gestionar y monitorizar la información sobre misiones o derechos humanos, de modo que las marcas pueden poner en valor sus esfuerzos de sostenibilidad y sostenible, puesto que el Big Data contribuye a fomentar la economía circular al medir y hacer predicciones sobre el impacto humano en el entorno y al permitir una gestión inteligente basada en datos de la red energética, lo que posibilita una mejor integración de las energías renovables. Esto supone un avance hacia modelos productivos sostenibles. Veamos ahora unos ejemplos. Si nos centramos en el desperdicio de alimentos desde su producción hasta el consumidor final, encontramos un grave problema, pues el 8% de gases de efecto invernadero proceden de ahí. Para reducir la pérdida, una empresa japonesa, en colaboración con el gobierno e investigadores, empezó un proyecto para predecir las ventas de productos alimenticios usando los pronósticos climáticos y suministrando los datos a empresas para planificar una producción eficiente, reducir desperdicios y gastos de compra y envío. También el proyecto Asset, dentro de un programa de la Comisión Europea, busca facilitar una nueva forma de consumo a través de una plataforma digital que integra una app móvil y un módulo de inteligencia artificial se tienen en cuenta las actitudes, intereses personales y necesidades de los consumidores y se relacionan con información fiable de los productos. La app les proporciona información adicional en la tienda con un ranking de productos cercanos basado en su perfil y en la geolocalización para ayudarles en la toma de decisiones de compra. En cuanto a la energía, las empresas y consumidores pueden llevar a cabo una gestión más eficiente al monitorizar los consumos. La conexión de datos de contadores inteligentes con las previsiones meteorológicas permitirá ajustar la demanda en tiempo real, favoreciendo la creación de tarifas personalizadas. La gestión de las smart grids o redes de distribución de energía inteligentes permite realizar análisis en tiempo real, gestionando oferta y demanda y detectando errores o fraudes. Y el Internet de las Cosas permite reducir el gasto, adaptando la iluminación y temperatura ambiental o el consumo de electrodomésticos a las necesidades de los consumidores o empresas. Por ejemplo, el proyecto Pastora busca integrar herramientas de inteligencia artificial para mejorar el control y el mantenimiento preventivo de la red de distribución que lleva la electricidad a los, a los hogares. Y el proyecto Indian Highlights recopila datos sobre intensidad lumínica para conocer el consumo energético y su variación. Gracias a ello se puede observar la evolución en el acceso a la electricidad en zonas rurales. Además, debemos tener en cuenta que los centros donde se almacenan datos albergan potentes ordenadores que consumen en torno al 3% de la energía producida mundialmente. Google construyó un nuevo centro de datos en Dinamarca y se ha comprometido en que su energía sea libre de carbono, buscando nuevas oportunidades de inversión en proyectos de energía renovable. Compartir información sobre uso energético puede hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos y su relevancia para un futuro energético menos intensivo, reduciendo el consumo. Lo que junto a reducir desechos y ser responsable permitirá disminuir la huella ecológica. El Big Data puede ser útil para adecuarla, la iniciativa Global Footprint Network trata datos sobre ello y como podemos ver en los países con, que tienen una mayor huella ecológica son China, Estados Unidos, la India, Rusia, Rusia y Brasil. Como veis el Big Data puede ayudarnos a que aprovechemos la información adecuadamente. Espero que este módulo y el curso en general os haya servido para tener una visión más amplia sobre el tema. Ahora os toca a vosotros ayudar a crear un mundo más sostenible.